rigurosamente personal de su aventura poética. Su relación con la palabra, su intuición, hacen que lo que escribe sea ajeno a cualquier esquema de grupos. Antonio no discute ni se pelea con medidas o cadencias asonantes o rigores lingüísticos. Él mezcla como nadie la prosa y el ripio, el verso y la rima. Hace con todos ellos una especie de romance natural con su propio lenguaje. Es evidente que conjuga constancia y emociones, algo nos marco las influencias, a veces contradictorias, de una vida sencilla. Su pluma tiene la tinta humilde de un autodidacta. Antonio lanza sus versos Entre lo que ansía ser Y lo que no es Busca lo contrario a la gloria Él solo pretende Compartir, agradar Es bien en su libertad Que algunas veces lo llevan a la desmesura Nuestro Antonio No abre puertas no abre puertas y tiene para todos Un millón de besos En el desván de su alma En este libro Sueña Quiere ser madera de guitarra o bandolero. Es ciego y arriero en carretera. Tiene envidia al viento y celos a la brisa. Es el autor. Son muy desiguales, pero son fuertes, contundentes y ciertamente muchas de ellas extrañas. Así pues, el autor relaciona así. Cartas y lágrimas es un viaje al cielo de ida y vuelta. Lleva borrones en la escritura y notas de cartas prohibidas. Sin darme cuenta, en el último minuto, sus hojas se convirtieron en un cuento de algo. Tal alas vez, la princesa, el piropo más largo que dedico a mi gente. Recorro las cuatro estaciones entre el viento y el fuego de mil versos, anhelando esa nueva esperanza que nos trae la cigüeña. Pido perdón por mi locura, hoy no toca, y además no sé vestir la corbata ni apretar el botón de la sonrisa. Perdóname vida, pero no soy una piedra sin alma, ni una rata vagamunda, un gorrión asustado, ni una mente marchitada. Es solo un sueño que me da vista para poder mirar por el cristal un azul diferente de una pasión alocada. Te marchaste de mi casa y me dejaste sin nada. Te llevaste en tu mochila mi corazón y mi alma. Desde entonces yo no vivo. Ya no me queda esperanza. Decoraste a tu manera el rancho de tus hazañas. Pisoteaste el jardín donde contigo jugaba. Te llevaste en mi cariño, mi piel quedó desgarrada. ¿Cómo pudiste marcharte sabiendo lo que te amaba? Ahora vuelves llorando arrepentida de todo. Cuando te ves en el lodo y nadie por ti suspira. Vienes pidiendo perdón cuando ya nadie te mira. Vuelves al jardín de antes, lamiendo de tus heridas. Empezaremos de nuevo. La cena ya está servida. Siempre hubo dos cubiertos por si llegaba este día. y a cualquiera Del arte y las cosas buenas, que quiere a la buena gente, siempre salve en su defensa. No me gusta ver sufrir, les dejo mi puerta abierta. No soporto la atrición, lo subterráneo me aterra. Pero yo tengo esperanza, porque mi poesía lo cuenta. Se lo cuento a mis amigos y a la gente que me aprecia. Lo cultivé poco a poco, pronto tendré cosecha, porque tengo un buen granero, encierro versos y penas. Las comparto con el viento, con la luna y las estrellas. Mi pecho fresco desnudo para que lancen sus flechas. Apuntan al corazón, mi sangre no es mía, es vuestra. Y la ofrezco si es preciso al amigo que la quiera. Uno no es de acero, si tiene familia cerca. Si algo les hace sufrir, llora como cualquiera. Si yo sufro, me da igual. Prohibir el hambre en la tierra. Estoy aquí con mucha gente. Libre apagarás todo el mal que me has causado eres falso como un euro con las dos caras en blanco celoso, mala persona afombrabas el camino escondido tras tus bromas todo cambió de repente el día de nuestra boda donde están esas promesas que en mi oído susurraba, me prometías la luna que era tu flor deseada que solo vivías por mí que a escondidas tú llorabas que junto a mí no pasaba el tiempo Palabras, palabras, cuentos Pasaste la última raya Tú para mí lo eras todo Necesario como el agua Yo te esperaba impaciente Fuiste la luz de mi casa Con qué amor e ilusión Tu ropa siempre planchaba Guardaba como oro en paño Los cubiertos que tú usabas Y era lugar de culto La cama que tú ocupabas De la cocina a tu lado yo siempre peregrinaba Todo saltó por los aires como una bomba estallaba, a poner tu mano encima cuando cruzaste mi cara. El mito se me fumó, se acabó lo que se daba. Lo que se quiere se adora y no se rompe, se guarda. Quien golpea a una mujer más que un hombre es una rata. El agua te contará que el 3 de mayo. El rey moro y el cristiano se juntan en la batalla, simulan un combate.